Mi nombre es Cristian Noflarty, estamos en Buenos Aires en una reunión de, de espectro pero en un día que está dedicado a redes comunitarias. Pertenezco a Internet Society, que es una organización que trabaja para el desarrollo de Internet y tiene ya más de 25 años. Esta es una, una reunión, eh, es una quinta reunión de temas de espectro eh, los temas de espectro son muy interesantes para el desarrollo de Internet porque quienes están conectados eh, a través de, de redes móviles ese porcentaje de gente ha aumentado muchísimo y creemos que es la forma más útil, más simple eh, de, de conectar a los que faltan conectar todavía pero hay que hacer muchos esfuerzos para que esto sea una realidad entonces el, el objetivo de esta reunión es tra traer a, a, a distintos actores que eh, pueden colaborar con... Eh, conectar a través de un uso más eficiente del espectro a todos esos que están conectados. Entonces hay, hay empresas, fabricantes de, de, de equipos, hay, hay operadores que operan redes eh, que utilizan espectro, hay representantes de redes comunitarias que saben cuáles son las necesidades de esos lugares que todavía no están conectados, eh, hay organizaciones de financiamiento que pueden colaborar con a las comunidades para que puedan adquirir los equipos y comenzar a operar sus redes. Eh, estamos algunas ONG que nos preocupa el tema y que queremos eh, hacer que todos los actores se reúnan para, para poder resolver esos problemas. Está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que junto con los gobiernos va armonizando todas las regulaciones necesarias para que eh, estas cosas sean, eh, escalen y sean eh, funcionen a nivel global. Así que los actores son bien diversos. Para nosotros es muy importante que la solución al problema de los desconectados surja de las propias comunidades. Y nosotros cuando nos acercamos a los gobiernos les decimos que para resolver ese problema con los desconectados hay que preguntarles e involucrar a ellos para eh, saber cuáles son las mejores soluciones y si solamente escuchamos a los grandes operadores nos quedamos con tal vez un, una versión parcial de cuál es el problema y cuáles son las soluciones posibles. Entonces, nosotros, para nosotros es muy importante tener esa voz de, eh, de las redes comunitarias. El problema es que hay que ayudar a que puedan entre todos tener un mensaje y tener una representación. Entonces, para nosotros es tan importante que realicen esta reunión, esta cumbre, que tengan posiciones, que acuerden entre ellos un plan, que puedan ser representantes, que puedan ser las voces de esas redes comunitarias cuando los gobiernos necesitan ser asesorados o tener una versión alternativa o una eh, propuesta adicional a las que ya van recibiendo normalmente con, con los operadores. ¿no?